Bueno, eh, como algunos saben, el, mi viejo es, pues, este, metalero es una leyenda del, del metal en Oruro, ya. Y eh, iniciando, digamos, el movim movimiento underground en 94, él hizo un, un fanzine. Ese fanzine se llamaba Anatema, ¿no? Anatema número uno. Y yo como que quería hacer escribir canciones, ¿no? De, Ahí con, con el asunto también por la música que escuchábamos y todos los demás. Y ahí salieron publicadas un par de cositas mías, ¿no? Que son muy, mmm, no sé, pues juguetonas. Me acuerdo de, de, ese, de ese pequeño artículo que jugaba con los nombres de los periódicos, ¿no? Que el, eh, el asunto de la patria, que la opinión pública, que los, estos tiempos y así, con cosas así, el deber de verde, no sé qué. Y, y eso era. Y entonces ahí digamos que podría haber sido una cosa así que como un juego y que mi mismo viejo ha debido decir qué sé yo, digamos, ¿no? Pero ahí nomás quedó, salieron solamente dos números y luego pasó un rato de tiempo hasta que en el colegio ya eh, era una noche y, y, y era abril, el mes más cruel, y llego a mi casa, no había nadie, ya estaba en la mesa de mi abuela, y ahí es donde agarro un, un, un cuadernito que estaba como que en blanco y digo, hoy día quiero, tengo ganas de escribir, entonces escribí unos cuatro o cinco poemas, no recuerdo bien, tal vez seis, no sé. El primero se llamaba Imágenes y era como que la pampa de Oruro con unos espejos, ¿no? Y hasta ahora lo reviso de cuando en cuando para poder decir qué, qué onda con este poema. Pero a partir de ese momento, digamos que era el 98, hasta el día de hoy, o sea, de, de lo que dije, hoy día tengas de escribir, ya han pasado como 24 años, ¿no? Y ahí han ido, ha ido corriendo mucha tinta debajo del río, digo, debajo del puente. Y también porque después de eso, digamos que igual me he enamorado, así Camote sin suerte, y... Um, también porque buscaba poemas, ¿no? Es decir, salía a la calle, a la feria del libro, así tiene poesía, y me daban los poemas también, que son del colegio, digamos, ¿no? Y yo no me veía contemplado en eso. O sea, para yo buscaba algo que pueda decir lo que yo estoy sintiendo, digamos, ¿no? Y no, pues nada. Entonces dije, ya, como nadie entiende lo que yo siento, entonces yo nomás escribía, y de ahí pasó, digamos, ¿no? Después llegó un día en que estábamos en. En una feria del libro y una chiquita se me acerca, ¿no? Y me dice: ¿y ¿Tú de cómo empezó a escribir? Es igualito que tú me, me preguntas, ¿no? Y le digo: Pues sí, estaba yo ahí enamorado sin motivo y ah ya sé lo que pasa y la chiquita me contestó lo que lo que pasaba, ¿no? Lo que pasa es que tú tenías algo en tu interior y solamente necesitabas alguien que prenda la mecha de tu dinamita me dice. Claro, es, eso era, y la, la chiquita tenía la respuesta, no yo, digamos, ¿no? pero eso, eso era. Bueno, el, el, el asunto de, de, de los libros, por ejemplo, un amigo, yo tenía un amigo del colegio, y justamente le dije esto de que no encuentro libros, ¿no? y me dice, yo tengo un libro de poesía en mi casa. Ya, pues, pero préstamelo, entonces me lo prestó. Y era Jorge Tellier, Muertes y Maravillas, ¿no? el primer libro que, de poesía de verdad que, que he leído. ¿no? Y eso, eso ha sido, digamos, como que es el, el, la entrada siempre para mí a, a lo de la lectura. Pero ese rato no había, ¿no? y creo que mi generación particularmente es como que una generación huérfana de lecturas, porque lo mismo dijo, digamos, la, la Carolina Osdevila, que su primera fuente son los grupos de rock, ¿no? Y rock en inglés, entonces, pero el jump, esas cosas le, le influyeron a ella. En mi caso, puedo decir que el punk, porque eso hacíamos con, con mi papá, digamos, ¿no? Y eso, como, como que es referente eh, en la letra, como que lo literario, ¿no? Después, con el tiempo, ya fui conociendo a los viejitos, y los viejitos son pues la clave del asunto, ¿no? Porque ellos empiezan a decir las cosas, y que tienes que leer a tal, y que tienes que leer cuál y, y yo también, inocente, les preguntaba si conoce esto, así como si yo hubiese descubierto la máxima maravilla del mundo, ya conocían, pues, los viejitos, oh, estos viejos saben todo, decía yo, entonces, era una maravilla eso, ¿no? Luego ya entrando con las lecturas, El, el Duende, que es una publicación laureña de la patria, que la han conducido primero don Alberto Guerra y don Guzmán, y ahora está a la cabeza del Benjamín. Bueno, pues tiene una página que hasta hoy subsiste de poesía, que tiene muchísimos autores, y bueno, alguna vez le he dicho al Benjamín, ¿cómo es Benjamín? Pues ¿de dónde sacas todos estos tipos? Pero los libros están pues, ahí, me dicen, ¿no? Bueno, para él un poco más fácil, para mí un poco más difícil, entonces ahí había un montón de autores que ver, ¿no? Eh, alguna vez me han dicho también cómo es esto de las influencias, y justo se murió hace poquito don Héctor Borda, ¿no? Entonces yo creo que mis dos antepasados más próximos son justamente Jorge Tellier, porque él ha sido el primer libro que he leído, y el otro es Héctor Borda, ¿no? Por, por la rabia que tenía él, y entonces en esa rabia sí yo me he encontrado. Entonces metes a esos dos en la licuadora y salgo yo, o sea, es esa. Y sobre lo de Oruro, yo creo que tengo un asunto que yo mismo le he puesto esto de el síndrome de Transilvania, ¿no? Porque el, el vampiro, para ir a otro lugar, tenía que llevar esta tierra de su cementerio y poder existir ahí, porque no podía existir fuera de su cementerio, ¿no? ¿eh? Entonces va lo mismo conmigo, es decir, es como que yo siento que la tierra se me mete por los pies. Entonces, como que el infierno o todo el material que yo necesito para poder escribir está ahí ¿no? entonces me encuentro mucho ahí y también porque he vivido tal vez mi ciudad muy intensamente ¿no? al mismo tiempo que he empezado a escribir he empezado con la música y al bien. mismo tiempo que he empezado con la música he empezado a bailar y hablar entonces las tres cosas en mí o sea como que eso me ha dado la razón de existir las tres cosas no puede ser una con la, sin la otra digamos ¿no? Esa es la, más que nada la influencia de Telier, ¿no? Porque ese, ese asunto de la poesía, del de lar, ¿no? Porque él se, se metía mucho al lar, su, su, su, su aldea. Y para mí es como que eso lo mismo, ¿no? Porque él se ha ido a vivir a Santiago y de todas maneras su cabeza estaba viviendo allá. Entonces para mí es lo mismo. Es decir, cuerpo, alma y mente están viviendo en ese lugar. Y es como que no puedo deshacerme. Es un nexo muy jodido. Lo otro es, digamos, referente a la escritura misma, ¿no? Mucho, mucho tiempo he pasado en un bar que se llama 77, y muchos de los poemas los he revisado ahí, porque, o sea, eh, eh, salía de mi casa y como está cerquita, entonces iba, llegaba, entraba, y como yo iba en la mañana empezaba a leer y, y yo, no pensé que digamos que iba a leer para todos digamos ¿no? al principio he dicho esta mesita y voy a leer para mis cuates pero ya en el en el bochinche ese entonces empezaba a leer en una mesa empezaba a leer en otra mesa empezaba a leer en otra mesa y te empezaban a decirme los, los mismos yucas no esta cosa yo no entiendo por qué has dicho dice, ah ya tienes razón <risa> entonces iba revisando con, con los mismos cuates así y varios varios textos han salido de ahí no y otros, otros episodios así lo mismo, es decir, eh, eh, veo este asunto de la oralidad, por ejemplo, ¿no? que tiene que ver con el texto, y, y hay algunas cosas que yo decía, ¿cómo, cómo puedo escribir esto? O sea, el, el, el lenguaje escrito tiene cierta limitación frente al lenguaje oral en determinados asuntos, como, como el propio Ya, que se usa en La Paz, en Oruro, también un poco menos, pero tiene su contexto. Entonces esa expresión de que pueda ser o pregunta o afirmación o, o exclamación o todo un, un, un sinnúmero de cosas que no podía expresarlo digamos directamente en, en la página, entonces eso me llama mucho la atención. ¿no? Entonces jugar con el lenguaje popular hasta pillarle el, el asunto en la página, hasta que pueda decir lo que quiero decir ahí. Entonces ese, ese ejercicio, por ejemplo, ha sido también mucha calle, ¿no? porque como yo había crecido en un ambiente metalero, entonces para mí la madrugada digamos que no era extraña en, ir, compartir, mirar la calle las 24 horas eh, de cómo se desenvolvía, porque hay, por ejemplo está la calle 6 de octubre, de día es una cosa y de noche es otra, totalmente distinta. Y de día es una zona comercial y en la noche como que era el bar de Oruro, ¿no? ¿Verdad? Es decir, y tiene también esta distensión, ¿no? Yo creo que tengo también esa, ese asunto de, de diferenciar las ciudades por su, por su psicología, digamos, ¿no? Todos estamos locos, pero todos con una locura distinta, digamos. La Paz a mí me parece una ciudad totalmente histérica, ¿no? O sea, empiezan a, a, a inundarse con la noche y se vuelven también, o sea, toda esa histeria sale. En cambio, como Oruro es un poco más distensionado, como que somos psicóticos ya también, ¿no? Entonces, las, eh, y estás en esa calle y listo, ves a un tipo que está chupando al frente y los dos se conocen, ¿no? Entonces, ya, vamos. Y luego empiezas a circular las calles así, ¿no? Así, tejiendo muchas cosas, muchas conversaciones. Y eso, eso yo creo que alimenta mucho, ¿no? Pero eso es, digamos, también en el ámbito del trago, digamos, ¿no? Otro, otro asunto también es en el, en el ámbito de la del, ya un cacho formal, digamos, de las amistades, de los nexos familiares, de, de, de cómo se ve esta ciudad infierno, donde la felicidad nos va a matar. Y ahí encuentras otra cosa, ¿no? Es decir... No sé cómo, cómo podría explicar eso, es medio que una mística que tal vez nosotros nomás más entendemos, ¿no? porque vos llegas a Oruro y en estas alturas sobre todo cuando la ciudad está un despelote y no sabes si se está construyendo o se está destruyendo, es un estado medio así de que se destruye y se construye a todo el tiempo, así es es como una ruina a medias, ¿no ves? Y, y estás ahí y... Tú puedes llegar así en un ámbito turístico y dices que de, de interesante hay aquí no hay o sea visualmente puede ser incluso hasta desagradable ¿no? pero llega un momento así desde de ese sentimiento guardadito y, y es como es como las mismas ciudades como un cartus entonces todo el tiempo árido árido árido espinas espinas espinas y llega su momento de florecer y pan así está y es como que la flor interior creo que tal vez nosotros nomás nos entendemos eso debe ser y después, cuando la ven, ahí se siente, pero ese, ese sentimiento interior existe, ¿no? Y por eso también a veces digo, el Oruro es más que un lugar, un estado mental. Por ejemplo, yo ahorita estoy en Oruro, sigo ahí, ¿no? Yo había publicado un libro muy malo desde luego, porque era un libro inicial, digamos, con, en el cual también ha sido mucho obra de mi padre, ¿no? Porque mi papá un día le dicen este tu hijo está escribiendo y mi papá no sabía un carajo de que de qué eso pasaba no entonces viene y me dice dice que estuviste escribiendo entonces publica por favor y ahí es donde yo no le tiro pelota porque con mucha desconfianza de mí mismo no o sea Puede que escriba, pero eso no sé si eso puede salir afuera o tiene que leerlo otra persona o qué cosas le voy a decir, porque al fin y al cabo son puras ganas de suicidarse, como de cualquier otro poeta. ¿no? <risa> <risa> pero ahí mi papá ha sido insistente, ¿no? Entonces, ya he pagado la imprenta, entonces está esperando ahí a que lleves tus cosas. Y hasta que al final tanto me insistió que fui, dejé las cosas, salió el libro. Y el rato de presentar el libro vino don Alberto Guerra a hacer el brindis, ¿no? Y luego Miriam Montaño, que ahora vive aquí en Cochabamba, fue ella la que me dijo, ya vos tienes que entrar aquí igual al círculo de los otros poetas, y me hace hacer una presentación y todo, ¿no? Y fuimos dos poetas ahí, que uno es Mario Burgos, que se llama El sapo caótico, un poeta anarquista así totalmente... este como que asume su vida así, digamos, ¿no? Y si hay la oportunidad, hablamos también de él. Y él fue, pues, muy yema a la reunión esa, entonces los viejitos lo votaron, ¿no? Yo estaba muy chiquito, entonces no me atreví, ¿no? Entonces ahí estábamos, y estaba don Alberto Guerra, estaba don Luis Urquieta, que era el director de la, del Duende, y otros, el mismo Benjo también estaba, y... Bueno, don, don Luis Urqueta fue el que dijo unas palabras que en ese momento yo no le di importancia, pero que ahorita como que resuenan en mí, ¿no? Porque dijo, este, este chico tiene un, un, una cosa innata para lo del lenguaje. Entonces, ellos fueron los que en realidad me apoyaron, igual que don Vicente González, que es cineasta y escritor, y ellos han empezado a, a contarme cosas, a decirme cosas, a, a guiarme en lecturas mucho más formales, digamos, historia, filosofía y otras cosas y, y he tenido, digamos, la ventaja de ser el niño mimado entre estos viejitos porque, es decir, cada vez que tenía una curiosidad también podía, digamos, ¿no? hasta que, bueno, eso fue después de que me pasó algo bien importante que es que yo a don Alberto también lo miraba muy arriba, entonces me daba pues, un miedo terrible irle a preguntar cualquier cosa por ti miedo a que me diga pues o sea este chico está loco o es un ignorante o que no ha leído o que me trate de tonto qué sé yo no entonces me he guardado muchas muchas preguntas y un mal día entonces él se atraganta con en la calle y muere no y yo digo y ahora qué hago con mis preguntas ¿Eh? Y, y después de eso he dicho, voy a preguntar lo que sea, cuando sea, si parezca tonto, ¿no? Porque ya él, él me demostró eso, digamos. Poco a poco también los, los, ellos han, han ido, es el peso del tiempo también, ¿no? Entonces han ido envejeciendo más. Y luego encuentro a alguien que, que es don Carlos Condarco Santillán, que es otro poeta orureño, pero es mucho más formal, todavía hace versificación clásica, ¿no? Y él me ha enseñado sobre todo este asunto, la versificación clásica, para entrar a lo, a lo otro, digamos, ¿no? Entonces hablar de sonetos con él y sabe un montón de cosas así de poesía castellana, pero del siglo de oro, ¿no? Y en él encuentro un, un gran amigo, ¿no? Y bueno, él es una persona muy. Incidente, digamos, ¿no? Me encuentro, lo conozco y... Así que tú eres el famoso Sergio Gareca, me dice. Sí, le digo yo, ¿no? Y otra vez con miedo, ¿no? Porque eso es del pasar hace unos 10 años, algo así. Y entonces, mm, ¿tú has estudiado Derecho, no? Me dice, sí, no lo vuelvo a hacer, don Carlos, le digo, ¿no? Y... me dice, Se ríe y me dice te voy a esperar a las 2 de la tarde en el reloj de la plaza y nos vamos a ir a tomar un trago no me ha dado tiempo a decirle que no entonces a partir de ese momento hemos empezado una amistad muy linda y obviamente él les dice a sus hijos ya ustedes tienen Google, ya no necesitan de mí dice no. pero yo todavía lo necesito ¿no? siempre que tengo que preguntar algo voy, le consulto y qué sé yo entonces, retrocediéndonos al primer instante donde yo ya estaba en el círculo de los poetas así formales, algunos eran bastante visionarios, como y afuera de moral y como son los, los poetas de verdad, digamos como don Alberto Guerra, me acuerdo que una vez estábamos en una charla y estaban hablando sobre la pornografía, ¿no? Que ahora el internet solo sirve para que los chicos vean pornografía. Don Alberto dice, algo es algo. <risa> y pero todos los demás eran bastante mucho más formales, ¿no? Entonces, yo había terminado Trilce, terminado de leer Trilce, y como que el mundo se me ha me venido pues abajo con, con Trilce, es decir, es un libro muy potente lingüísticamente, en todas las cosas que, que podemos decir de, de Trilce y de Vallejo, ¿no? Y yo tenía ganas de hacer algo ya de rupturas, ¿no? Y aparte como que mi papá era el punk y todas estas cosas, entonces, como que me sentía bien aprendiendo de ellos, pero también me sentía incómodo en el ambiente excesivamente formal. Y habían otros chicos por ahí que, que estaban buscando la misma cosa, entre ellos el Jaime Achocalla, la Nelly Tapia, que ellos estaban entrando al arte contemporáneo, ¿no? Estaban el Mijail Miranda y el Mau Tu Vida, que ellos estaban saliendo de la escuela del séptimo ojo para audiovisual, y yo que estaba medio solo, pero que lo tenía al lado a, a Dante García, que él, al final dejó la poesía por la, por la medicina, y empezamos primero una cartonera que se llamaba um, Rostro Asado, porque eh, Juan Carlos Damiro Quiroga un día me dijo, ah, van a empezar una cartonera en Oruro, entonces lo más correcto es que se llame Rostro Asado, porque es lo más típico de allá, y yo le tomé la palabra, le pusimos Rostro Asado, sacamos ocho libritos, y... En eso estábamos ¿no? ya queriendo arrancar con lo de la cartonera, pero un día llega la EMA Villazona Oruro, a una lectura más o menos el 6, 7 de, de septiembre de 2011 debe ser. Y bueno, ella lee, ya avanza la noche, se hace de día, nos vamos a comer sanguchitos al center, pedimos cerveza, nos vamos a un parque allí que se llama el Parque Bolívar, y debajo de los árboles del Parque Bolívar, y contame historias de Oruro. Entonces le empiezo a contar que una cosa de aquí, de allá, de las calles y de no sé qué, y sale el, el, el, el asunto del perro petardos, ¿no? Y le digo: aquí había un perrito que era así, que tiene este, estas características de ser. este Básicamente estaba en todas las actividades humanas que nosotros podíamos tener, las principales, ¿no? O la marcha, o el desfile, o el carnaval. Y él estaba en todo. Y no se le podía meter a, su, a la casa de nadie. Es decir, a diferencia del, del perro petardo de Potosí, a este no se le podía meter a la casa. Es decir, tú querías, obviamente, le dábamos cariño, pero él no podía aceptar meterse a una casa y ser eh, la propiedad de alguien. O sea, él renegaba, aureaba y salía, y toda la ciudad básicamente era su ciudad. Porque no había un rincón en Oruro donde no pudiese él entrar, y los perros son muy territoriales, ¿no? entonces podía entrar a todas partes. Y hacía cosas muy extrañas, como por ejemplo eh, burlar la, la, a los curas del socavón para dormir en la mina, este, aullar en la puerta de, de, la, de la catedral. Cuando había un entierro, como que su sensibilidad ha de ser muy fuerte, ¿no? Del perrito entonces acompañaba el sepelio, se subía al, al, al bus del sepelio, se bajaba y se quedaba hasta que el último doliente se fuera, digamos, ¿no? Y se iba con el último doliente, así cuando ya se han abrazado en la puerta del cementerio, se iba, recién. Entonces tenía una sensibilidad especial el perrito, y eso, todas esas cosas le he contado a la, a la Emma. Y la Emma me ha dicho: que entonces, qué cosas están haciendo con ese nombre ridículo de rostro asado? Este es la, lo, lo principal es el perro, me dice, ¿no? Y tienes razón, Emma, y otra chela. <ríe> y, y ahí es donde decidimos cambiarle el nombre de la cartonera al, al colectivo, pero no solamente cambiarle lo de la cartonera colectivo, sino que como el Jaime y la Nelly estaban en el arte contemporáneo, contemporáneo, como que la literatura sí les llamaba, pero a medias, digamos, ¿no? Como los otros dos estaban en audiovisual, les llamaba la literatura, pero a medias. Entonces yo, yo era el único que le interesaba leer de verdad ahí, ¿no? Pero cada uno tenía una potencialidad distinta, entonces mejor haremos lo que nos da la gana, si es que es audiovisual un día, pues audiovisual. Si al otro día es arte contemporáneo, hacemos arte contemporáneo y así. Y de esa manera fue creciendo hasta que llegó un punto en que más o menos 2013, 2014, éramos como 30 tipos. Entonces había teatro, había música, había de todo, ¿no? En estos momentos, ya con el Jaime, que es el único que queda o quedaba del, del asunto, hemos dicho ya que se vaya muriendo, porque ya es suficiente también, 10 años es demasiado. Y se irá muriendo también, pues con el tiempo, obviamente nos vemos, pero ya es como una promoción de colegio, ¿no? Ah, no nos encontraremos el viernes, así, es una tontería de esas. Entonces, ya como que aquí hay caminos individuales y no tendría por qué quedar más, digamos. Pero en la época bonita que ya hemos pasado, así de, de irrupciones, de leer en los micros, o, bueno, la Nelly tenía obra, yo creo que las mujeres que estaban en el colectivo eran la parte agresiva, del, o sea, para que se llame colectivo de agresión cultural, las más agresivas siempre eran las chicas, porque la Nelly ya tenía esta obra de, de, de ir a quemar a la Virgen en la puerta del prostíbulo, digamos, ¿no? Entonces llevar el colchón, rosas, la estatua de la Virgen, echarle gasolina y prenderle fuego ahí, ¿no? ¡Ah! Ese tipo de ideas. O se han vestido una vez, me acuerdo, en el Día del Odio se han vestido de novias y han empezado a caminar en la plaza y han empezado a decir ¿te quieres casar conmigo? ¿te quieres casar conmigo? ¿te quieres casar conmigo? y a todo el mundo le querían hacer casar, ¿no? y al que le decía, sí, ¿tienes plata? ¿no? y así empezaban a molestar a todo el mundo y al final han terminado pateando la puerta de la, de la catedral, ¿no? así pum, pum, pum, pum, <risa> pum, pum, pum, pum, me quiero casar, me quiero casar, así, ¿no? y ellas eran las agresivas, nosotros es, viéndolo así ya con distancia este, como que sociológicamente éramos pues, unos este, melancólicos, depresivos nomás, ¿no? O sea, frente a ese tipo de obras, porque las obras del Jaime, por ejemplo, son oscuras, trabajar con sombras, figuras, todos los demás son unos blanditos, las chicas son las, las, eran las graves ahí en el colectivo, ¿no? Pero han sido buenos tiempos y ha habido muchas cosas que ya no hemos hecho, cosas también muy agresivas que hemos dejado ir porque nos tomaban riesgos también muy fuertes, pero, um, o sea, había la voluntad, ahora ya hay hijos, dolor de rodilla, cosas de la vida real, ¿no? Deudas. ¿no? Bueno, yo creo que justamente por, por empezar, huérfanos, que yo creo que, otras personas no han empezado así, ¿no? Hay, hay otras ciudades con una tradición muy, muy fuerte y también son los momentos, ¿no? Acá yo, por ejemplo, lo quiero mucho y lo admiro mucho a don Antonio Terán Cabero y dicen que con su trajecito de soldado iba a las lecturas, ¿no? Donde los viejos y por eso se quedó como soldado. Entonces, él, por ejemplo, a temprana edad sí ha conocido a, a mayores y que le han dicho: ¿Sabes qué? Esto tienes que leer o esto tienes que hacer, ¿no? Entonces, yo he pasado por lo menos unos seis años escribiendo, pero, obviamente, había fluidez, había tal vez vena, había algo, como, como puede ser para quien sea, pero es a partir del 2007, 2008, donde yo encuentro una autocrítica conmigo mismo. ¿no? Entonces, a partir de ese momento, ya creo, y en el trabajo más del texto, ¿no? Porque lo otro realmente ha sido saltar a la piscina, así como principiante, y haber aprendido a nadar el primer libro, así, por eso es malísimo. Pero si no era eso, también no hubiese pasado lo otro, ¿no? O sea, hasta ahorita seguirían las cosas así guardadas y, quién sabe, tal vez ya lo hubiese dejado también, ¿no? Y la palabra de, de los viejos es muy importante porque mmm, yo creo que en la vida hay dos clases de maestros, ¿no? y estos, Uno es el que te dice Todo está bien sí. Aunque no te conozca, pero reconoce Digamos como el don Luis que te, que te dije ¿no? Este chico tiene una Una actitud innata para el lenguaje Yo ese rato no le he tirado pelota Pero él como que ya era viejo y Ya sabía lo que estaba hablando ¿no? Y ese tipo de comentarios Son los que realmente te, te ayudan Porque te está diciendo Estás haciendo las cosas bien Luego viene el segundo maestro que es bueno, como ya sabes que, eres, que tienes pasta para esto, es decir, no vas a poder vivir, este, seguramente eres un desastre financiero, seguramente nunca vas a conseguir un trabajo decente, o sea, tipo de, de esas cosas del mundo real igual. Entonces, ahora que ya estás en esto y tienes pasta para esto, pues ahora date cuenta de las cosas que estás haciendo mal. Por ejemplo, ¿no? y con bolígrafo rojo, darle palo a todo lo que pueda, ¿no? Pero ya tienes por lo menos una, un pequeño autoestima que te puede hacer resistir esa, esa sopapeada y esa sacada de mugre, ¿no? Es decir, por eso yo creo que es importante un primer maestro así, de esa estirpe que te diga, sí, está bien. Y lo más interesante de, de, de esa mi experiencia es que son los más viejos los que sí se han portado así conmigo, ¿no? Y son los más de un, un, un rango de edad menor los que se han portado así tienes que arreglar esto, o no puedes empezar este libro con este chiste, ¿no? entonces ha ido aprendiendo, después del, del, del 2010, que es donde yo creo que más o menos ya hay, una, ya hay un hilito donde se puede jalar y se puede decir, este, esto es como que ya una, una voz, ¿no? y ahí donde yo también más o menos me reconozco y en ese momento también, hasta este momento es donde yo también me aburro ¿no? de mí mismo. Exactamente, porque ya esto ya lo he hecho, ya he dicho, y alguna vez también le dije aquí a Juan Menebram que este, no, pues yo tengo una sola infancia nomás, pues, y es un lugar donde tengo que recurrir toda la vida. Entonces he dejado de escribir un tiempo y me he enfermado de mis nervios, porque, o sea, yo estaba viendo como que la poesía como un trabajo intelectual solamente, pero también es estético-emocional. ¿no? Entonces había muchas descargas que yo tenía que librarme. Y no lo estaba haciendo, entonces ahí me enfermé. Y ahí también descubro que este, la poesía es para uno mismo nomás, ¿no? También. Porque ahí también entre estos últimos años me ha pasado que estaba andando con una chica y la chica me dice, Sergio, ¿por qué no escribes algo que pueda entender yo? Si me vas a dedicar a este poema, ¿por qué no entiendo? Y entonces me he empezado a cuestionar, decir... Si tenemos un lazo emocional, un lazo intelectual, corporal, ¿por qué se supone que una persona al lado mío no puede entender lo que yo estoy diciendo? Es que la poesía no, es lenguaje, sí, es comunicación, sí, pero no está alcanzando a comunicar nada. Entonces yo creo que la poesía también es una comunicación con uno mismo nomás. ¿no? Y el que lee, está, si no lee para comunicarse con uno mismo, lo mismo no está leyendo nada. Entonces, de esa manera es que el poeta, yo creo que siempre está solo también. Y la soledad es su estado natural, ¿no? Es su. su entre su hábitat y su chiquero también, ¿no? Pero. Entonces, yo pienso eso. Y ahorita estoy como que en, esa, en ese entenderme otra vez. No, pues así. A la poesía nadie me la puede sacar, digamos, ¿no? O sea, es igual que, que te dije hace rato, la diablada, la poesía, somos la misma cosa. No, no puedo existir sin eso ¿no? y por eso mismo así tal vez medio chauvinista con la poesía yo considero que es el único arte que, que domina las demás artes ¿no? porque es decir tenemos cinco sentidos ¿no? el gusto y el olfato cuando pones la poesía en el gusto y en el olfato te sale de la cocina ¿no? claro ahí está le pones poesía al sonido y eso es música le pones poesía al, mm, a la imagen a lo visual y eso ya es este puede ser plástica digamos ¿no? en cualquiera de sus maneras en la piel tal vez hacer el amor sea la, la máxima expresión del, de la poesía de sentir en la piel no pero si estos cinco sentidos ya están ahí cuál sería el sentido de la poesía en sí no tiene pues no y, y entonces reflexiono sobre cosas como la palabra fin. A ver, pinta la palabra fin. ¿Cómo pintarías la palabra fin? ¿Cómo le pones fin de condimento? Tampoco se puede. O ¿cómo haces que la música suene a fin sin dejar de ser música, es decir, sin dejar de tocar? Entonces el lenguaje tiene una abstracción mucho más profunda del lenguaje que no está ni siquiera en los sentidos. Depende de los sentidos, sí, pero llega a una abstracción mucho más profunda que tal vez es como que la una, una nociología o la epistemología de la intuición, ¿no? Es conocer el más allá y explicarte el más allá o llegar a la explicación de un más allá sin que termine siendo ciencia o religión, ¿no? y además este está pues ahí como mmm, una explicación del universo que no necesariamente tiene la neces o que no tiene la necesidad directamente de ser verdad no pero que sí te solaza en la soledad en la que vivimos en el universo mismo no es decir no entiendo el universo pero ya estoy conectado con su wifi ya lo entiendo no ese, ese, más o menos, es el asunto. Entonces, como que le agarro a la poesía y, y asociando con todas las demás cosas, por ejemplo, el teatro y la danza, que me parecieron también la poesía del cuerpo, porque es muy presencial, muy, muy vivencial, tiene que ser el instante, el presente, ¿no? Y, y aparecen otras artes como el cine, que me parece, digamos, el más bajo, más bien, de todas las artes, porque depende de todas las demás. ¿No? Es decir, no, puede, no, es, no es un arte que pueda hacer por sí mismo. Es un arte que depende de todas las demás artes. Y no puedes decir, es decir, ya hoy día hago cine porque lo he sentido en mi lengua. No, no, no es así. Entonces, para mí el, el cine, por ejemplo, es como que la poesía que viven las máquinas. ¿no? Eso es. Entonces, ahí está. Es muy tecnológico, muy pensado, pero es pero tiene la misma finalidad que todas las demás artes llegar a lo poético no llegar a lo poético y una temporada digamos el, el 2011 con, con los perros petardos primero era como que salir así no o sea ya que estoy vamos a destrozar todo y qué sé yo la segunda etapa digamos en el 2012 ya como que había muestras así mucha acción mucha acción mucha acción y el 2013 hemos construido el, el, el taller del diablo entonces ahí eh, Hemos hecho como que una escuela entre nosotros, y cada sesión alguien llevaba algo para ver, ¿no? Y era como autoformación, ¿no? Hemos visto muchísimas cosas, hemos revisado muchas cosas, entre que el arte contemporáneo, sobre todo con arte contemporáneo y literatura, como para poder este, construirnos también, ¿no? Porque yo digo, o sea, está, ser el rebelde también está bien, pero cuando eres rebelde así nomás, o sea, terminas siendo vacío, ¿no? O sea, forzosamente tiene que haber una formación. Una formación que te haga tener conciencia de que eso que estás revelando o revelándote frente a algo sea algo consistente y tenga un, algún sentido ya sea estético o filosófico o político, ¿no? Porque si no, estás pajeándote, ¿no? Entonces, ha habido un año de autoformación así muy fuerte también. Pero dentro de eso también hace unos dos años que hemos empezado a trabajar lo del cine tiene una motivación eso sí es decir que oruro tenía un vacío audiovisual yo no soy audiovisual es más soy medio tonto con los ojos con el sonido soy un poquito mejor pero soy medio tonto con los ojos entonces yo dije creo que estamos en las condiciones aquí los chicos saben han hecho audiovisual durante más de 15 años deben tener toda la capacidad del malito mundo para hacer una película, aquí mis otros cuates tienen toda la otra capacidad, aquí lo que falta es organizarnos, entonces hemos agarrado y hemos hecho, ¿no? Y haya salido una respuesta bien bonita de la gente de Oruro, ¿por qué? Porque hemos hecho la cosa en, en tres en tres dimensiones, ¿no? Por lo menos así lo he pensado yo, que es este tener un discurso, que eso es lo más básico, ¿no? Luego tener una microeconomía Para poder financiar la película Y ahí han aparecido Gente maravillosa Es decir, como la gente se ha inmiscuido con la peli Las señoras del mercado preparaban Las comidas para el, para el rodaje ¿no? O sea, no ha habido grandes auspicios sino que, O sea, la gente se ha inmiscuido han dicho, ya yo voy a aportar con esta cosa, yo voy a hacer esta otra cosa, y entonces así un cúmulo de 150 personas, instituciones también, como la Diablada, que o sea, yo no les he pedido ni un centavo, han ido dos veces al rodaje, una, una que fracasó el día del rodaje, imagínate con el bus, con la gente con trajes, que, que esto y que lo otro, la segunda vez hemos ido en nieve, y todito eso se ha bancado la Diablada, así de corazón, ¿no? entonces las respuestas de la gente, eso es maravilloso. Y por último, que es el... el, el um, es, esto que te digo, es decir, está como que casado la microeconomía, pero está casado con, con que el cine tenga que ver con lo que la gente quiere hacer mis miscuirse, es decir, es como que eh, el Jackson Pollock, ¿no ves? es decir, no es el hecho de la pintura que está ya realizada, sino también el disfrute de hacer. Y ese disfrute de hacer hemos vivido como sociedad. Y entonces cuando hemos vivido esa película Como sociedad, me parece a mí mucho más riquísimo a pesar de que la película tiene un desastre de cosas también. Claro, no está tan al tirado al pedo, ¿no? Pero sí es, tiene sus cosas técnicas. Pero la gente ha, ha comprendido este asunto de tenemos el disfrute de hacer. Y es bien lindo ver a la gente meterse en el papel de niño, ¿no? O sea, ¿Tiene su asunto estético también? Sí. Pero lo, lo que yo más voy a disfrutar siempre va a ser la poesía. Pero este otro asunto me llama la atención por eso, ¿no? O sea, como que construye sociedad ahí. Ahí hay gente con, con propuesta y hay gente ya sin propuesta, ¿no? Es decir, eh, cosas que se pueden repetir mucho. Y hay una preocupación ahí porque el Albor llama a un, a un concurso de, de poetas jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, me ha tocado ser jurado. Y ahí, por ejemplo, o sea, eran como 150 poemas, y de los 150, 100 era la imitación de Zojo Amarillo y Verde de Juan Enrique Jurado. Es decir, ¿qué, qué onda con estos tipos? No han leído nada, son únicos referentes. Es eso, es decir, ponerle play al, al, al tema en el, y ahora en el YouTube, mirar un montón de gente desfilar y denegar de nuestro pasado. Es, eso como que domina la voz del joven, entiendes? O sea, de alguien que no ha hecho letras ni nada. Entonces ahí, por ejemplo, ya está una cosa perdida, o sea, respuesta estilística es, es lo que por lo menos yo buscaría, digamos, ¿no? Y hay, y hay cosas que obviamente me dejan un poco insatisfecho en la poca personalidad literaria que, que le ponen, digamos, ¿no? Ahora que hay otros autores que obviamente a partir de su tiempo también me influyen demasiado, ¿no? y hay otros que yo considero en este momento que son pues una maravilla, el Emilio Rico, el, el, el Pepe Villanueva, no que me parece, el, el Inti Villasante, que son pues, o sea, me parece que sí, eso está escarbando en, en el ahora, así, no y escarbando bien escarbado, digamos. En, en, en el asunto de la narrativa, bueno, yo siempre he considerado que la novela se me hace muy difícil de leer, me siento mejor con los cuentos, pero también me aburro mucho, ¿no?, entonces siento también que hay, hay dos, dos ramas, digamos, ¿no?, igual como que un realismo y hay el otro ficción, demasiado ficción, y como yo le siento asco a la realidad, entonces prefiero la ficción, ficción siempre, ¿no?, es decir, lo fantasioso, ¿no?, y con eso no desmerezco a, a, a nadie, ¿no?, entre los que me gustan actualmente, obviamente, las la de Vero que me parece una estrella así, total, eh, qué sé yo, pues la Liliana Colansi también debe estar ahí y ahí también hay un problema este, geográfico, ¿no? porque por ejemplo, salen, salen estas como que de las 10 obras mejores de tal, de tal género, así, ¿no? Y, y no, pues o sea ciudades periféricas como en este caso Oruro, no está pues ahí porque nuestro, nuestro margen, nuestra frontera editorial también está pues por ahí, ¿no? o sea, aquí si no es que hoy día también vengo, o sea, mi libro no iba a llegar aquí, imposible, digamos, ¿no? Yo iba a vivir en, en mi luna y perfecto, así. Entonces, también esta comunicación editorial como que falta, ¿no? Es un concepto raro, digamos, ¿no? Porque patria como que es un, una herida de nacimiento siempre, ¿no? O sea, naces y te duele directamente, sí. Y... Por puro fetichismo también, ¿no? Porque a todos les debe doler, o sea, es decir, al francés le debe doler su patria así te terriblemente. Y a nosotros nos duele así. Y un día me he puesto a pensar, ¿no? En la libertad, sobre todo. Es decir, yo puedo ir en, en Oruro, me siento tan libre que puedo, es decir, esté donde esté, puedo volver a pie a mi casa. Entonces, me siento súper bien. Subo al cerro y me siento libre. O sea, Vivo esa intensidad con el ser, me siento libre ahí. Entonces, cuando este tipo ha debido decir, ya hasta allá va a ser la libertad, como que lo ves medio irreal, pero en determinado momento es real, ¿no? O sea, hasta ahí te puedes mover como, con, con realidad. Y es esta circunstancia administrativa que va en, en el más allá, la que realmente también te hace sentir otra cosa, ¿no? Porque llegas más allá y obviamente hay una frontera cultural, cultural, obviamente hay una frontera lingüística, y ahí te sientes otra cosa. ¿no? En el sentido identitario, identitario, no sé si Bolivia me mueve mucho, pero en el sentido de, de, de sentirme cómodo y moverme, en poder gozar una libertad que, es, que muchos países no tienen además en este momento en el mundo, eso me hace sentir bastante bien y afortunado, ¿no? salir al mercado y comprar un plátano en un peso, mientras en el otro lado del mundo hay niños que están traficando con pan, en la frontera y en la noche, entonces eso te hace sentir afortunado, es decir el momento histórico en el cual estamos viviendo de una intrascendencia estilística terrible, pero o sea te hace sentir cómodo, es decir muy feliz, es decir y hay otra cosa que el Vatic dice y que me parece muy importante, no es muy difícil ser rebelde en un país donde puedes hacer lo que te da la gana y eso eso es interesante, entonces como te digo Bolivia así como como como, como concepto administrativo es una cosa, como sentimiento como que yo no, lo, no le siento mucho, digamos. Siento por eso, tal vez siento más oruro que, que lo demás, ¿no? Bueno, en, en este caso yo creo que igual habría que dividir en dos, digamos, ¿no? O sea, unas que son como que formativas universales y las otras como que son <coughs> lo, lo que más me ha impactado de leer ahora, digamos, ¿no? entre la, las, las, las formativas así obviamente está pues Vallejo, Pizarro Darío, <coughs> um, Roque Dalton, este, um, Pablo de Roca, Gonzalo Rojas, ursagasti el mismo Antonio Terán Cabero, Héctor Borda Leaño, um, Jorge Yelson, um, les ama Lima, como que ya, también medio que clichés, pero es el tronco, digamos, ¿no? Y dentro de las cosas actuales que me han impactado mucho, Elvira Hernández me parece fenomenal. este También hay... Aquí entre, entre los bolivianos, por ejemplo, yo creo que a Jorge Campero hay que leerlo también más. Después... Entre estas últimas cosas que he estado leyendo, este, Marina Serrano estaba muy bien, que todavía es actual, también Echavaren es totalmente actual. Mm. A ver la, la Elsie Suquilanda, que está allá en, en Berlín, que es una ecuatoriana super loca. Mm. Después a ver <coughs> de aquí bolivianos todavía también vivos, Nora Zapata, Peil, me parece totalmente actual. Eh, la Mónica Navia también me parece muy bien Y eso que no ha publicado mucho, ¿no? Pero, sí mm, A ver En Oruro yo creo que me he quedado medio que solo En La Paz hay hay un movimiento más interesante siempre mm, Con el mismo que habíamos dicho hace rato, ¿no? El, el Pepe Villanueva, ¿no? Ahí yo creo